Splatoon 3, pero cada que me hagan una kill, la calidad de este video va a terminar bajando más y más y más hasta donde sea. La canción del fondo suena bastante bien, pero en cualquier momento puede terminar sonando como un Nokia de esos años. Dios mío, en cualquier momento esto puede terminar tan mal que ni el propio YouTube se pueda atrever a procesar este video. Muy bien, muy bien Ok, vamos a por las primeras... Estos globitos están bien extraños porque casi ni matan O sea, si ¿sí se dieron cuenta que pasaba por ahorita y casi ni se notaba el, la tinta que estaba dando Ok, ok, tengan cuidado con este sniper porque... porque... Uy, pole. Ok, ok, no, no, no, no no mm, Empezamos mal Ya se empezó a notar este bajón de calidad A ver qué tal nos sigue ahí Bien mal apuntando, a ver, lo creo Más vale que Hola, ¿qué tal? Muy bien Yo creo que la calidad ya volvió a donde estábamos Wow, Dios mío, estos globitos Nunca los entendí el uso, o sea Son muy bonitos, pero luego como cuando explotan Hacen como ¡Pum! Pero, pero no es un pum así exagerado, no, no, no No termina rompiendo confeti O cosas así bien bonitas Más vale que esto funcione Ah, ni va a funcionar, pero. igual bueno, sí, se hizo el intento. Dios mío, ¿por qué le. Los personas? Mira, más te vale. Ay, no. Yo creo que este grado ya ni se va a entender, así que si tienen los subtítulos de YouTube, actívenlos por sus bienes. O oh, ese se ve.. No se ve tan bien, pero ganamos. Wow. Estuvimos a, a poquito, pero. En fin, vamos a aumentar un poquito la calidad Porque sí se ve bien Tengo que andar acercando poquito a poquito cada detalle Para que no se me olvide Ok, ya hicimos el otro tipo de peligro, ¿qué? ¿Qué onda? No hay cambio de calidad en esta Y fíjense todo lo que te intenté en tan solo 20 segundos Eso es loco ¿Qué, qué onda con esto? ¿Por qué me confío? ¿Por qué me confío? Okay. ¡Ah, muy bien. ¡Yo Mama. <risa> Por ahora anda lo estamos viendo, okay. ¡Wow! A este grado ya la calidad volvió normal. ¡Ah! No lo vi, perdón, perdón, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. No lo vi. ¡Ay, no, no, no, no, no, no, estoy remontando, no, no, no, no, esto no, bien! bien. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y no,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 yo creo que con esta calidad todavía se ve, pero no es la más recomendada. Por ejemplo, ahí la pantalla de carga no se ve tan perfecto, pero al menos el texto se entiende. Los nombres, uh, más o menos, si los acerco un poquito yo creo que sí. El clickbait está sonando como que ya bajito, ¿no? Ya suena como una botina estéreo que traen las doñas para hacer sonar. No vale que qué ¿sí, <risa> Ni sirvió para nada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 Ah, no pude ver, Charles chan. Vamos. Muy mal. Oh. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y es la calidad suficiente como para que me pongas en un reproductor DVD de hace varios años. Oh. Próximamente en DVD y en Blu-ray. Bueno, Blu-ray no. Más vale, te haga bien. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. No me vayas otra vez. Uh. Al menos son media de banana con él. Uh. No, yo no lo hice. Oh. Ay, ni siquiera salimos del peligro Bueno, ahora ya, pero ya perdimos, ¿sabes? O sea, no, no, no no sirve de nada que la música del lobby del Splatoon 1 Ya suena bien gracioso Al igual que mi voz que parece que suena como Como... Señora. aquí hijo en el son del mismo equipo así que probablemente hay una chance de que gane bro y luego uno ni siquiera se mueve me estás diciendo en serio si, si todos van a por ti creo que es una señal de peligro de que algo está mal Ay, es que pasar ahí es muy difícil le voy a se desconecta, no. Me vas a aportar a la calidad Tienen que hacerle suma a cada cosa porque no se vea la distancia. Se mantiene, se mantiene, se mantiene Ok, vamos, por favor, dime que no ¿Cuál es el propósito si literalmente perdimos? Ya, ya, ya Y ahora, ya no se alcanza ver nada, no. Ok, mira, con este peligro que está el otro equipo, yo creo que sí se puede devolver algo, algo, pero sé que sí se puede, o sea, volver a la donde estamos. Y si se mantiene por unos cuantos segundos, yo creo que ya se puede aumentar un poquito más. Ok, entonces se sí, sí lo consigo. Ok, otra kill, siguen en peligro, así que yo digo que... Oh, man, ¡Otro más! Más vale que ese sniper se ponga a reaccionar. Esa fue colaborativa, así que... ¿Cómo le estoy haciendo? Ya está volviendo la calidad otra vez. Ah, venga, vamos. ¡Vámonos! Ahí está. Hemos vuelto a la normalidad. Продолжение следует...